Una de las características que se incorporan a partir de Bootstrap 4 es la posibilidad de tener tabulados ciertos valores para el espaciado de elementos. Bueno, ¿y esto qué significa? Pues que de igual manera que tenemos una serie de valores referenciados para el uso de colores, por ejemplo Danger o Warning o Success, que están relacionados con colores como el rojo, el amarillo o el verde, a partir de ahora también existen una serie de valores predefinidos para el uso con eh, las dos propiedades de espaciado básicas que hay, como son el padding y el margin. Para ello se crean seis valores predefinidos que van desde el número 0 hasta el número 5, indicando el 0 que no hay espaciado y el 5 el máximo espaciado. Cada uno de esos tamaños, cada una de esas tabulaciones, tiene un valor que viene configurado por Bootstrap y que he copiado en este comentario. ¿Y cómo se utilizan? Bueno, pues la verdad es que es muy fácil. Vamos a verlo con un, con un pequeño ejemplo. Un ejemplo tan pequeño como que solamente tenemos dos contenedores, dos dips, uno rojo y uno azul. Vamos a aplicarle una clase al primero de ellos, en este caso para modificar el margen. Como es el margen, lo que queremos modificar, la clase va a empezar por la letra M. Simplemente ahora ponemos un guión y el tamaño de ese margen, un valor que tiene que ir de eh, 0 a 5. En este caso, por ejemplo, vamos a poner un valor de 3. Y como se puede ver, lo que ha ocurrido es que aparece un margen por todos lados, superior, inferior, derecha e izquierda, de valor 3, que en este caso va a ser, según la tabla que acabamos de ver, 1rem. Bien, y si quisiéramos que ese margen solo fuera, por ejemplo, superior. Bueno, pues a la M le vamos a añadir la letra T de top, de manera que ese margen únicamente afectaría al lado superior de nuestro contenedor. Lo mismo podríamos hacer con la letra B, que nos permitiría definir en este caso el margen inferior. Sin embargo, cuando queremos modificar el margen izquierdo o el margen derecho, la letra no es una L o una R, como podríamos suponer, sino que es una S o una E, que hace referencia al Start o al End, ya que en función de cómo esté definida la propiedad RTL, el inicio puede estar a la izquierda o puede estar a la derecha. En este caso, dando por hecho que la tenemos configurada de izquierda a derecha, que es su valor inicial, si ponemos una S, el margen nos lo dejará por la izquierda. Bien, y por último, la otra opción que hay es la posibilidad de poder trabajar únicamente con márgenes verticales o con márgenes horizontales. Por ejemplo, si queremos definir los márgenes verticales, es decir, el superior y el inferior, lo que utilizaríamos es la letra Y Mientras que si lo que queremos es definir los dos márgenes horizontales, el izquierdo y el derecho, utilizaríamos la letra X. Por último, estos márgenes pueden ser controlados también por breakpoint. Es decir, es posible hacer que el margen cambie en función del ancho del navegador. Vamos a hacer, por ejemplo, que el margen inferior solo aparezca cuando la resolución sea de tamaño LG o superior. Bien, pues esto mismo que acabamos de ver para los márgenes se puede aplicar exactamente igual para los padding. Para hacer algún ejemplo, en este caso voy a modificar el contenedor 2 para añadir un padding superior, inferior, por la izquierda, en vertical, o al igual que antes, para tamaños mayores que el eje.